Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronics Hoy les vengo a explicar un truco muy sencillo y ah, tal vez algunos digan que es muy obvio Pero va dirigido a los usuarios novatos que, que no se han percatado que existe Y es cómo apagar la pantalla de nuestro iPhone cuando estemos usando Skype con audífonos Cómo se apaga la pantalla muy sencillo únicamente la colocamos contra cualquier superficie plana y el sensor de proximidad que tiene el iPhone la apagará, de, apagará la pantalla de inmediato esto nos sirve para disminuir el calentamiento de la batería y que, que aumente su vida útil hay una versión diferente de este mismo truco y es ponerle una tarjeta de presentación encima por ejemplo si estamos caminando ¿no? y no podemos detenernos sobre una superficie plana podemos hacer esto le, pon le ponemos una tarjeta de presentación encima o cualquier cosa plana que, que cubra la pantalla únicamente para que se apague y nos dure más la batería eso es todo amigos y si les gustó el truco, por favor darle like al video. Me ayuda mucho con eso. También si gustan pueden suscribirse a mi canal. Y también agradezco los comentarios, buenos o malos. Y hasta la vista.